todas las familias que nos dan el privilegio de poder entrar a sus hogares y compartir con todos ustedes. Hoy es miércoles, el cuerpo lo sabe, sabe que vamos a hablar un poquito sobre la vida de los artistas a nivel nacional e internacional y para esto me acompaña en mi segmento Roberto Neris. Hola Roberto. Era más, <risas> el estar contigo porque para que la gente vea que el pataleo, nada más no se da aquí en los sí, octubre, sí. ¿eh? El que pataleo. no es pataleo, gente. Oye, aquí vamos a integrar a Génesis y, y, sí. y a. Y a. ¿Cómo es? Ari Méndez. Méndez, dos osobrosos. Yo soy sí. un osobroso. ¿Y tú sí. eres osobroso? No, yo no. ¿Cómo que no? Así que se sí, llama el programa Pártate. tuyo, los osobrosos. ¿Y tú no eres ¿no parte no de nosotros. Pero, pero. No de los osobrosos? Claro, haciendo que se sí, llame el programa de ustedes, los osobrosos. Sí, yo Voy soy osobroso. Voy a ser enterado sí. para que se vea mejor. Yo soy osobroso y sí. como soy sosobroso, eh, Pero miren. Entiendo que no es pataleo, es injusticia. No, pero, pero, pues, Dios mío, Dios mío, Dios mío, para que la gente tenga eh, claridad, eh, escúchame Mayer. Por favor Mayer, no, no. tú estás inteligido, ¿verdad? De los nominados. Espérate. Okay, pero ya. espérate, para que la gente sepa de qué uno está hablando. Miren, salí en las nominaciones de los Latin Grammy 2019, donde cada año la Academia de Música Latina eh, reconoce el trabajo que hacen los artistas latinoamericanos. Este año salieron algunos exponentes de género urbano con pataleo, como Manuel eh, que no está nominado. Eh, que no está no, eh, no Boss. nominado. ¿Quién? ¿Dariyan? ¿Sí sí. no, no está nominado. Pero, no las... Pero señores, no hay que estar nominado todos los años. No hay que estar nominado. Entonces, eso es un pataleo válido pero se ve feo. No, no, no, tú estás hablando... Se ve feo, porque se nota... Hablando... Se nota que estos artistas trabajan no, no, no, por ego, no, no, por no, no, un premio, no, no, no, por, no, no, por no. tener acumulado... No, no, no, eh, eh, no. no, no. El, el, el, estás televisando está, te la, está la información. Estás televisando la información. El pataleo no fue por eso. ¿Y por qué? El pataleo es porque se excluyó a personas que han trabajado... Que han tenido su mejor pero año. Papá, ¿Cómo? Es que, y en eso... Espérate. Pero papá, es que... Es en eso para los las jueces. Mujeres. Y, y ellos apoyaron por las mujeres. ¿Qué no mujeres? Pero ahí por está eh, Ros Rosalía. Rosalía está que está nominada. Una sola. Y a pero pero y Carol G. Eh, pero es que oye, Pero no es pero por el tema. Es que, que oye no de... es, que, la... es que tú no puedes poner porque, en nominación lo que las mujeres quieras. Tú no la incluye como Kiki G. Pero caballero, la pero caballero. Pero caballero. Ah, pues, y yo no estoy nominado ni... ni, ni pero ni, que ni, hay versión je, je. femenina, ¿por tú no pero lo puedes Pero espérate, Maggi no ella. está nominada. Pero que para otro premio hay versión femenina. A mí no me nominaron por los premios. Maggi, ¿a tú no te nominaron no los premios de aquí? A No, no. no. no Excluyeron no me la, la versión, versión femenina. O me, no me, invitaron me invitaron aquí, escucha esto. En los Magazine SF, Magazine Aguasas, Massagas, Massagas, Massagas World. ¿Qué es? Los Magazine Aguasas de Emilio Elaine. Que yo no estuve nominado. y Pero escucha, Dios mío, uno no puede hacer programa. Oh, pero mira, está pataleando. Sí, mira. Esa, esa premiación que yo fui eh, eh, mi último oficial. año, por dos años presentador oficial yo decía y se lo dije a los organizadores que Mayelin debió estar ahí como presentadora y, y, y tenían que reconocerla porque Mayelin en el 2019 es la comunicadora más destacada Franco Macorizana, más destacada que ha conseguido más views y que está en su momento este año y Mayer no fue nominada es que, por eso Mayer en el he... palo de entrevistas más grande de 2019 se llama el señor que está aquí no fue nominada pero el problema bien, no es ese pero óyeme, pero, eh, está bien pero algún problema con que no te nomine. No te puedes nominar a ti, todos mira, los Mira, yo creo que no solamente es por el tema de, de las mujeres, Génesis. Eh, estoy en parte contigo y en parte con Roberto. No, no, eh, pero no te falta tanto. No, tengo que partirme en dos para no. poder decirte mi punto de vista. No, entiendo. Con, con, No, no, no, no. entiendo. De no. Contigo. no, no, no, no, a Leo. Ah, no, mira, no, no, no, no, no, no, Ay, ay, ay, mejor hablemos de los premios. Mira, no es tanto por el tema de que las mujeres no están nominadas. El pataleo resulta porque hay muchos artistas que este ha sido su año. Y sin embargo, no Pero lo saben. Pero ellos, están. Dice, espérate, Tú dices, ellos dicen lado, que ha sido su año ellos. No, Roberto, verdad? lo decimos nosotros que somos espectadores. Pues para mí recién, o sea, Roberto, ¿tú voy no una pregunta. Opinador, Roberto, Exacto. Pregunto, Roberto, no no no pregunto todos, Roberto, pregunta. Roberto. No, eh, Pero residentes. Lo que tiene que hacer que hagan como hizo eh, QTV, que hace un premio para género urbano. No, no, no, no. no, no, no, no, no, no, no, no es que no, no, no se trata de. Es que los latin no pueden ser para los urbanos. Mira, Roberto, mira, Roberto. Una pregunta, Roberto. Si tú entiendes que esa, esa persona no tuvieron ningún año, no hubo un año bueno, es que no ¿para yo? qué tú lo invitas a cantar? Eh, Óigame, es que no soy. Espérate, yo. si tú entiendes que el talento de ellos durante el 2019 no es destacado para ser nominado, ¿para qué lo invitas para el show? Para que hagan el show. Porque tú lo que quieres de ellos es rating. Entonces, el si tú, tú lo que ellas quieren de es de rating de, de ellos, sí. entonces no venga. No, no, yo no lo puedo dominar. Porque, ah, no mira, lo nomina y mira, lo usa para como que show. Tú veas, aquí va, hubo más discriminación. ¿Cuándo? ¿Qué discriminación? Aquí con Roberto ah, Cavada. No. ¿Tú sabes lo que hizo Roberto Cavada? Roberto Cavada subió a Juan Luis Guerra, a Pavel Núñez, uh -huh. a Vicente García y no subió al pobre Mariachi Buda. Ni a Wadi Hackers, como comunicados. Sí, mariachi, de lo mío personal. Mariachi nominado, ¿Tú sabías? P sí, por la por canción por, el, por, por esa frasecita. Por esa mariachi, frasecita. Yo, hablé, yo estuve hablando con Mariachi y me explicó, porque me llamó poderosamente la atención. Mariachi y, y, y nosotros tenemos una amistad, no di que, que que vamos que son a ver pero, pero. Nos conocimos en varias y hemos compartido en varias. Yo, yo hablé con él en Punta Cana a la vez y él nos dice. Que a él no lo recuerdo. en un putacana. Hey. ¿Y dónde tú hablaste, Roberto, con él? Yo hablé en un barco en Nueva York. <risa> <risa> hablé ah, en Washington Paris. Oh. Hablé con <risa> María Chibuda. Con mío personaje. Pero por eso. A, a pesar que me dio un, un boche, pero por eso. Pero ¿sí? déjame terminar la idea. A que ya, ya tú vienes a que tu con tu premio HIT. <risa> Miren, María Chibuda me explicaba que lo que pasó fue que a él, eh, Jade Balbi, a mm -hmm. través de, de, de Santiago Matías, socio de, de Genesis, que nunca le cogió una llamada. Eh, lo invitan a, porque querían escucharlo, porque él tiene mucha, mucha, mucho, eh, eh, tiene, ¿cómo te digo? Mucha jerga, Herga, muchas sí. palabras eh, pegajosas. Y con altura es una de las palabras que usa. Ahora, ¿qué pasa? María Chibuda, desde ese acercamiento que fue con la Sony Music, que maneja a Rosalía y ayer uh -huh. Balvin le dice, viejo, tú tienes registrado un banco, un banco de datos de todas esas frases. Porque toda la vida se registra. Claro, y él tiene una experiencia con J-Lo también. Exactamente. Entonces, él registró y tiene un banco de datos. Muchas frases. Para que tú veas, el que lo ve como un loco, y un consejo a muchos artistas, incluso yo mismo voy a comenzar, comenzar sí, por ejemplo, mi a primo, y tengo algunas frases que, por ejemplo, Pituco, eso es mío, de la página pituco.com, Pituco eso es mío. tiene no que pagarle. No, no, eso es mío. no diga eso. Eso es mío. Si dice eso, va ¿Qué? a tener problemas con Pituco. No, pero él lo sabe. Okay. Él lo sabe. El punto está. Entre otras cosas, ¿Qué? pero espérate, entre otras cosas, entonces él me explicaba que en la negociación él no se enfocó tanto en el dinero que le iban a dar por ir a colaborar. Solamente, o sea, por él aportar esa Para frase. Aportar la frase. ¿Qué pasa? Que él exigió en la negociación que dentro de todos los créditos que esa canción llegue a alcanzar le den los créditos a él y le den, si esa canción le dan una estatuilla, él lleva una estatuilla. O sea, que Mariachi va a tener un Grammy, porque <risa> sí, esa canción... Sí, gana, no sí. lo sí. tiene no, no, resident lo, y lo tiene hay Mariachi. El, hay el que ustedes están mal, que sí, ustedes el, son tímidos para pero, hacer las cosas pero si con actividad. Si esa canción se tiene que llevar un premio. Pero ¿Tú sabes cuál, pero es, cuál, que tú cuál tú no, es? Ahí es que lo que yo, Espérate, Roberto, espérate. Los Grammys no evalúan por pegada. Para que usted vaya aprendiendo. La academia no evalúa por pegada. ¿Por qué evalúa? La, ¿La, la, la Grammy evalúa, sí. la, la academia evalúa a veces por calidad. No, no, ¿cómo por, que a veces? A veces, porque puede ser también que popularidad. Que una vez. ¿Cómo que a veces? Pero no es aprendí, más por, eh, calidad, calidad es por calidad. ¿Cómo ¿Y que y calidad? En qué? Sí, eso, la, la academia no, no es por, porque tú ganaste, porque tú estás muy pegado o no. Pues entonces, Génesis. Porque ilegales? CDD de ilegales ahí... CD ilegal está nominado. Pues mira, entonces. Ajá. ¿Y dónde sonó? Yo partiendo Caballero, de lo que tú estás diciendo... para edificarte, para edificarte. ¿Ilegal poco, está nominado? Dentro, del, de, dentro de los reglones, los premios Latin Grammy se mueven un poco Por la a los premios soberanos de aquí. Primero, para tú votar en Latin Grammy, tú tienes que ser miembro de la academia. Sí, eso. Que hay, Para que tú entiendas, uh -huh. una vez hablaba yo con, con Mili Quesada ese tema, que uh -huh. porque ella era tan nominada, cuando hay otros merengueros con mucho más pegada que ella. ¿Qué es una cosa, yo tengo un contacto pero, con uno de la academia, tú lo puedo escucha, llamar ahora. Escúchame. Mi amigo, amigo Héctor. Pues mira. llámalo. Llamamos a Héctor. Pues llámalo. Vamos pero ya... déjame ir diciendo. Que... En lo que tú llamas Héctor, sí, para Sí, pero mira, pero mira. Dame un segundo para que puedas Sí, pueda Roberto, pero es que tú me estás es divagando el te, tema es, de Mayer. Es Mayerly. que está equivocado. Es que tú estás... Eh, tú estás... De, distrayendo el tema de Madrid. No, no, espérate. Te voy a explicar por qué. Pero, Porque es que aquí lo que estamos hablando que es. Si premia. es justo o no. Pero espérate, tú estás diciendo que la academia premia de que por calidad. Va Pero ser mire, ahora esto. yo. Mira, a... la, espérate. La academia lo primero es. Eso es como lo, todos los premios, eh, los mayores premios. Por ejemplo, el Hall of Fame, Salón de la Fama. Para tú votar, tú tienes que ser un cronista, periodista, acreditado por la Asociación de, de, de, de, de Cronistas y de Periodistas Deportivos de Estados Unidos. La academia de, de, de la Grammy, tú tienes que ser miembro de la academia para votar. No es que, no es que quieras y que yo voy a votar. No. Aquí para tú votar, los premios soberanos, tú tienes que ser claro, miembro Claro, lógicamente, porque si no todo el mundo entrar y votar entonces, ¿qué a su, su juicio. Sucede? Ese grupo de periodistas, eh, de, de, de, de lo que tú quieras, de profesionales, entonces, van a votaciones y someten, por ejemplo, yo someto a Roberto Neri el programa de él, porque es muy bueno. Lo someten, lo evalúan, entonces, oh, sí, eh, o si eh, tiene todos. la capacidad de estar... Y después se van a votaciones a ver si dentro del renglón que Roberto Neris, el toque de media fue seleccionado, tiene la capacidad de ganar. Así que se manejan los premios con ese escrutinio. No es de que, que, ah, porque fulano, si no lo propusieron dentro de los miembros de la academia, a, a Carol G, a, a Manuel A. ¿Cómo es? Anuel, Manuel. Manuel A. Si nombre. no lo propusieron, no lo van a, a poner. ¿Por ejemplo, a Vicente García? Roberto, ¿Por qué Vicente García te, está? Porque se está justificando no justificando es, es que Roberto no hay es. forma de que tú me digas a mí que gente como la indust no en esta industria no van a saber eso es, es? eso no Ahora, hay forma ¿Tú el comunicado Ponme ahí el comunicado que le envía la eh, que, que la, la, la eh, eh, le sube y, ¿No que, y que este muchacho eh, pero lo subió que se, que se en va a sentir de, de no son Yankee. importantes ellos Johnny y Jan todos los artistas urbanos no es que sean importantes viejo escucha lo que te estoy diciendo es que si no lo proponen no van a estar dominados por muy pegado que sean. Entonces, mira, hay varios va, Yo haciendo un análisis de lo que ustedes están diciendo. Por un lado, Génesis dice que no evalúan como la popularidad. Entonces, eh, o sea, si no evalúan la. Po <risa> Exactamente. Mira, es como el caso tuyo con lo Te voy a poner el caso tuyo, que es lo mismo. El caso tuyo con Emilio y Elaine. Ajá. Sí. Si, a mí me hubiesen invitado en las reuniones previas, que por asunto de viajes no estuve, yo digo, Majelin debe de estar ahí, porque por esto, esto y esto. Roberto, la Mayelen la hubiesen incluido. Pero es que eh, es algo un poco complicado Roberto, porque no me digan ellos a mí que no yo no. No hay conocen. forma, Roberto, tú no me digan ellos a mí, o sea, sí, y estuve compartiendo cosa, con el pero aire. Pero una cosa es que. Porque eh, no había hablado vérate, de eso. Ahí bueno. voy. Si de los miembros de la academia hay 10, por ejemplo, 10 que son los que proponen. Roberto, los, pero escúchame déjalo para yo decirle si algo si en medio de eh, la eh, academia sea, hay 10 que son los que proponen a los artistas que van a nominar si en esa academia otra, otro, otro, otra variable que estoy diciendo alguna variable de la que yo entiendo uh -huh. y, y he leído los artistas deben de llevar su propuesta a la academia la academia no anda buscando artistas ni anda oyendo música, ni viendo los videos de nadie eh, eh, estoy hablando en premio avanzado. Sí, Tienen pre que llevar las propuestas. Roberto. Por ejemplo, a los soberanos tú llevas las propuestas. Mire, este es mi trabajo de este año. Roberto, espérate, espérate, espérate, escúchame. Roberto, Escúchame. tú le puedes decir eso a los raperos de aquí... Espérate. Es que tú puedes decir eso a los raperos de aquí de, ah, es que yo... de, aquí de República Dominicana Ajá. que no llevan propuestas, lo que tú quieras. No, no, no. Yo no tú no me vas que, a no decir acuse, a oye, un nivel de Si No me acuses de lo que yo no estoy diciendo. Yo estoy diciendo la forma. No estoy diciendo si lo hicieron o no. Ah, pero, no vengas tú a meterme en estamos esa. hablando de, la, de, de lo que pasó ahora, de lo bueno, que pasó yo ayer. Yo te estoy diciendo, corrigiéndote, no. que tú dijiste que los latinos también de la pegada. No, eso son muchas variables. Y a la gente. usted, dama. Vamos a abrir un paréntesis. Concerniente a los premios de aquí, tú no me vas a decir a mí, y ahí estuve compartiendo con Elaine, estuve compartiendo con Emilio en una degustación de cervezas aquí en San Francisco de Macorís. No me digas tú a mí que ellos no me conocen. No me, perdame un segundo porque nunca había hablado sobre el tema. Le un fuego. Todo el mundo, ey, ey. todo ey. el mundo. No, porque ey. todo el mundo se preguntó y me preguntó a mí. Ey, le dio un fuego. Ella le propuso. Ey, ay, ay, ay, ay. ¿Sí o no? Sin yo lo que digo, no me digas tú a mí que no me conocen Pero porque yo Es un premio de pop line, No aquí micrófono Mari dos, eh? dos. Muy fuerte la liga, Punto 2. Eh, no me digas tú a mí. siendo Siendo sociales, no va a El gran año en el que Dios me ha favorecido. Laboralmente. No. O sea, porque eso es algo que es muy evidente. Entonces, es una ya, falta de ya respeto. Voy a llamar a Héctor. Es el periodista Héctor. Voy ahí en, el, en, en la conexión. Y la Chauven, conéctame. Es una falta de respeto. Ajá. Espérate. Escúchame, espérate, manda una foto para de para saber quién es esto y apropiado, saber. Apropiado, okay. claro. Manda una foto a producción. Es una falta de respeto que si ustedes son organizadores de premios, tanto los Latin Gramming o los premios los Obranos, SF no Magazine Awards, sí. que es el tema en el que estoy tratando ahora, Ajá. usted no va a estar lo suficientemente documentado para saber cuándo es el momento de una persona. Mira, en el caso de los premios locales, aquí se manejan, y no son unos premios en realidad. Un reconocimiento. Un reconocimiento, pero... Aquí se maneja de forma, no hay una asociación, no hay una academia, no hay. Peor un, aún. Peor aún, sí. Tú tienes toda tu razón. Ahora, y que estoy molesta, pero no, no, no, no. te voy a decir como residente, los premios no hacen mandé, a la, al profesional. Ya le mandé. Esos son unos premios que ya pasaron y yo sigo teniendo mi gran se año. Me rebó, Madeline, por fin Vamos a llamar estamos, a esto madre. que tengo que irme. Vamos a llamar a esto. Eh, espérate. La Entonces, foto, no, le, le mandé la foto. Felicidades, okay. muy bonito el premios, premio, es pero eso no me ha he hecho pero mi pero carrera. Pero oye, Mayeli, en el caso de, de acumularte y en el caso de los Latin Grammy, eh, hay una asociación Roberto, que da mucha chance sí. para los que estamos llamando a esto. <risa> eh, atención, ya está sonando. Ahí, ahí, que lo vamos apoya. a ver aquí. Está conectado allá ¿A con arriba. Quién es que vamos ya, a dar para saber. Esto, ¿tú me escuchas? Sí. Vamos a darle aquí el retorno, por favor. Sí. ¿Tú me escuchas esto? Se, eh, ¿Hay retorno, por favor, en el estudio? Ok, ahí está. Ok, vamos a ver. ¿aquí ¿Se retorno? escucha ahí? Sí. Vamos, ¿Con quién que vamos a hacer conexión? ¿Eh? Con Héctor Romero. Hector, ¿Quién es Héctor Romero? periodista del, eh, del periódico Nuevo Diario y es parte del, del mie miembro de la Academia de los, Latin, de, de los Grammys. Ok. okay. Ahí estamos sí, viendo sí, la foto Ahora sí. sí. Héctor okay. Romero. Héctor, este, tenemos línea Héctor. Buena Héctor. Ah, pero que... No, la llamada no está todavía. No, porque yo... Vamos, Vamos a ver. Bueno, en lo que Génesis hace no, la conexión voy, voy, voy con Héctor, eh, mira lo que pasa. Que no mira la respuesta que le dan los latigramen a, a los urbanos. Escucha, ahora sí, ahora sí. Roberto. Sí, ya está en línea Héctor Ok. Gómez. ¿Cómo estás Héctor? Todo bien, bien. Saludos a todos por allá. Aquí, estamos hablando de aquí, de Telenor, del toque de queda, del toque de mediodía. Eh, un programa... eh ¿El más de, visto, de Telenor. El más visto. El más visto. Ah, ni, no, no, en Telenor, a nivel nacional, e internacional. <ríe> cosa como Héctor, hay, una gran, hay un gran debate con lo que está pasando con los Grammy. Tú, como eres los parte de, de los miembros, queremos saber cómo es la forma de nominar y todo eso. Y que tal vez... Que se tome en cuenta a la hora de hacer la cuenta, nominación a los artistas. Eh, en ese sentido, porque uno conoce lo de los soberanos. Sí, mira. Ok. Adelante. ¿tú? Claro, claro. Mira, hay, hay una gran diferencia entre el Grammy eh, y los demás premios. Y hablo del Grammy, tanto el Grammy anglosajón como el Grammy latino. Eh, y es algo similar como pasa también con la Academia de la Ciencia de Cinematográfica, que son los que entregan el Oscar. Y es que es una premiación que la da. Por ejemplo, la Academia son. Personas activas de la industria musical, en el caso del Grammy. O sea, todo el que es miembro es porque es músico, es compositor, es cantante, es productor. Son personas activas que crean música. Y también puede ser que existan miembros que sean productores audiovisuales, que son los que realizan los videos, y también artistas gráficos, que son los que hacen la portadas de los discos. Estos son los miembros, que son los que tienen derecho a proponer y votar. Ahora, hay otra otro tipo de miembro, pero que no tienen derecho al voto, que son otras personas vinculadas a la industria musical, pero que no neces necesariamente son creadores. No son los creadores, sino personas como eh, un Oye. productor ejecutivo, podría oh. ser un miembro asociado. Una disquera no puede tiene ser. derecho al voto. Sí, derecho eh, a Héctor, Héctor. Alguien, Sí, sí, una disquera, pero son miembros eh, miembro asociados. Okay. O sea, son sí, miembros eh. que pueden proponer, pero no votar. Héctor, entonces, eh, yo quiero saber... ¿Qué se toma en cuenta? ¿Cuáles son las variables para tomar en claro. cuenta para nominar un artista y previamente poder ser premiado en cualquier renglón? Mira, lo primero que quienes proponen tienen que ser miembros por obligación. ¿Y qué, qué pasa? Que tú como artista puedes lanzar un disco, pero si tú no eres miembro o no te interesó, no te interesó mandarlo y nadie que sea cercano a ti que conozca el disco no lo propuso automáticamente el disco no puede ser no, no puede ser evaluado porque nadie lo propuso. Correcto. Es decir, que tú puedes lanzar un disco y el disco muy bueno, el disco muy popular, pero si no llegó a la academia, no te van a nominar. Correcto. Entonces, ¿tú crees que esto es que artistas de renombre como los que han salido a, a, a reclamar? Como Manuel Doblá y todas esas. ¿No? Hay artistas que no le interesan los premios. ¿Tú crees sí, que ellos no hayan propuesto? ¿Tú crees que en el caso Mira, de ellos. En el caso de Dari Yankee está nominado. Dari Yankee sí está sí, nominado. Lo que pasa es que apoyó a, a, a los demás. O sea, eh, está un... up, lo que no están nominados. Pero saber algo con el caso de los artistas urbanos que son los que han llevado la voz cantante en esta protesta contra la academia y es que el renglón urbano o los artistas urbanos están nominados en muchas categorías sí. eh, porque ellos tienen, hay artista urbano en unas cinco categorías, si no me equivoco, hay artistas urbano ahora, ¿qué es lo que pasa? que no hay un renglón específico para los tipos de música urbana, o sea, no eso hay ni que, es que uno para reggaetón, no hay uno para atrás. Eso no es lo que yo decía. Sí, pero ah, es que, no es que escúchame esto, englones. esto, escúchame. Eh. Eso era si lo, no que sí, esto, eso es lo que le explicaba. Sí, esto es lo que le explicaba a los muchachos. Que, por ejemplo, ¿tú sabes en qué año fue que se incluyó el género urbano en los Latin, en los Latin Grammy, que son diferentes a los Grammy? No te escucho eh, bien, te escucho, te escucho muy lejos. Ok, okay eh, vamos eh, eh, a ver si hacemos una llamada directa. Eh. Ok, sí, no puedo, puedo pasar. No. eso es minu Esos es minutos, hablo de aquí, esos eh, minutos. No Mira, le decía que, por ejemplo, en el caso de, de, de, de los urbanos... Fueron incluidos en el Latin Grammy en el año 2004. ¿Qué sucede? Que del 2004 para acá, el género urbano se ha fraccionado. Sí, en diferentes. Y, y han nacido, por ejemplo, el Dembó. El Trap. El, el Alfa está matando con el Dembó, pero si el Dembó no está en categoría y si nadie se preocupó, como dice Héctor, de mandar eh, eh, eh, eh, eh, eh, el, el paque. El paquete de, de, de, de Alfa. El portafolio de Alfa. Por eso le preguntaba Lando a Héctor la... no puede que si esos artistas, puesto, esos artistas esos artistas no había mandado de estar incluido como miembro del Latin Gram. Mira, yo en realidad estuve escuchando a Héctor sí, y la ya, verdad eh, siento que no son unos premios y cada quien tiene su meta su, gracias su a forma. Héctor, Héctor gracias por Mil gracias. Sí. Hay que invitarte sí, para bien, acá a comer Sancocho. <ríe> <ríe> Mira, cada quien tiene su forma de cómo manejarse. Pero pienso que los premios excúsenme es una primicia, ese señor es Héctor, sí. Héctor Romero. Héctor Romero, miembro de, de la Academia de, de yeah. los Latin Grammy, ¿eh? por si acaso. Sí. escuchaste Mira. lo que él te dijo? Entonces, primicia, yo pienso primicia. que es una falta de respeto el usted de crear, ¿verdad? Ya es algo internacional y tiene todo el power que tú quieras, pero yo pienso que cuando tú haces un premio es para reconocer de manera general la labor que tiene un artista. O sea, ¿cómo es posible que...? Yo entiendo el mecanismo, de, de gracias a Héctor, que nos que para, para eso, modernizó. Para, la, la, las reglas, para eso están las claro, reglas. Claro, Roberto, pero mismo. lo personal, Yo Lo que creo dije, que hay, personal hay, hay, no me parece. Es que tú no ah. puedes... Oye, Maya, ¿sí ¿qué pasa? Si tú no Una estás pregunta, organizado, Roberto. tú no puedes sí. exigir. Por ejemplo, hay ¿Pero qué va a pasar, Roberto? Que no son miembros Sí, Roberto, de, de, pero de, de, mi pregunta es, ¿qué va a pasar ahora que los urbanos no lo van a apoyar? Nada. No, no. ¿Quién Continúa. dijo eso? No. no lo van a apoyar. No, no, oye, no, no. ¿quién dijo eso? Todos los urbanos... Eso es mentira. Mira, ponme la sátira que hizo Residente. Pero Residente es el único, el único. Líder la y la y y Yang, Maluma, no, no. J Balvin, Dari Yankee, Anuel, ¿Quién Karol G? G. Nati Natasha Yachtodito. en Piano Records. Te ¿Qué te va a va pasar te... ahora con el rating? ¿Quién? Oye, ¿Qué, ¿Qué va, rating? va a pasar el rating? Oye, ahora tiene más rating los Latin Grammy. ¿ah, durante estos días. Ven a ver si la gente lo va a ver el programa. ¿Ah, el premio. Vamos a hacer una apuesta que los Latin Grammy van a tener más audiencia. No van a tener más audiencia. Los urbanos no van a estar. Tú no vas a ver ningún urbano ahí. Pero qué urbano. Óyeme. Es que El urbano es que da el rating. Oye, es que tú estás mal. ¿Tú crees el que el rating urbano? No tiene el urbano. Oíme, Es que tú crees que el urbano es lo único que existe. Pero el urbano es el que tiene rating. ¿Pero el rating dónde? ¿Cómo que rating dónde? Los números los tienen ellos. Llévame un urbano que, que meta 80, más de 80 mil pesos. ¿Por qué personas Romeo Santos tampoco está nominado? Pero, por eso mismo. ¿Por eso mismo de ¿Pero qué? Pero no me digas que el urbano. Bien, Romeo, llévame, santo. óyeme. Llévame. Romeo Santos personas ¿Qué urbano lo ha hecho? ¿Pero que Que Romeo? el rey de la bachata? ¿Pero Romeo? Pero. Ajá. ¿Y qué Pero, Romeo está nominado. ¿Y qué canta Romeo? No. Pero Romeo está nominado. Bachata. Pero que no, no. Tú acabas ah. de decir que los urbanos. Y eso son unos premios latinos. Oye, ¿solo de tú rating? Acaba de decir. Los urbanos solo de rating. Que me llevan 80 mil personas, un urbano. ¿Un qué? Un urbano, dime que urbano lleva 80 mil personas a MedLife. Tú no estás hablando por Romeo, por su trayectoria. Tú estás hablando de un tipo con trayectoria. No fue de la noche de la mañana que Romeo llevó eso. Dios mío. <risa> Si yo te pongo a ti los récords de Dari Yankee. No, Romeo no llega a, ese record, a los récords de la Yankee. Oiga. Que me lleve 80 mil personas. Yo te comienzo a decir los récords de la Yankee. Un tipo que cantaba en China. Lleno, totalmente, un estadio. Eh, los urbanos son los que tienen el rating. Que rating? Robe... ¿Qué es rating? Ah, no, no Hay gusto para todo Pero el mundo. Hay gusto para todo el mundo. Pero los que tienen el rating... Son... Solo no, urbano. Tú, óyeme, yo no, yo, no, yo no discrimino, ni le quito mérito al género urbano. Que tú vas a mencionarme a Juan Liguerra. Juan Liguerra tiene un yo público. Yo no menciono a Juan Liguerra. Tú yo iba no a decir de ahorita Liguerra. Juan Liguerra. Tú no, no, a, a Juan Liguerra. No, yo te hablé de Romeo, que con Y Bachata... no está nominado. Ah, pero... ¿Y por qué Romeo no está vamos nominado? Pausa, gente, si no, vamos a la pausa, no deja a la pausa. No, porque es así. Porque lo que pasa es que tú quieres imponer... Vamos a la pausa. ...que los urbanos no tienen, no tienen, la, no tienen yo, la aceptación que tienen. Vamos a la pausa, Génesis, no, no vas a hacer programa. Así es, <risa> los urbanos son los que lo saben. A, A celebrar, ya llegó el toque del mediodía que y Como Juan Salvador cambió.